hace algunos meses un video sobre cómo viajar sin tener dinero sin trabajar eh, y en ese video muchas personas me preguntaban que cómo le hice para conseguir los visados es decir eh, muchas muchas veces los países latinoamericanos México de México para abajo eh, pues necesitamos visa para diferentes lugares por ejemplo Estados Unidos eh, bueno antes México necesitaba visa para Canadá pero ya no eh, Australia por ejemplo y países europeos si se quieren quedar o si se quieren planean visitar por más de seis meses entonces mucha gente me preguntaba oye Cristian ¿cómo lo hiciste para las visas? y bueno en ese entonces evidentemente yo no tenía uh, pues mis negocios yo no tenía el canal yo no tenía pues todo lo que tengo ahora que me, evidentemente no tenía tantos ingresos eh, permitían eh, pues mostrar que podía eh, viajar sin ningún problema entonces lo que hice fue eh, lo que les voy a comentar en este momento cuando tú vas a una embajada y no importa qué tipo de embajada sea evidentemente algunos países son un poco más estrictos en cuanto a dar las visas que otros eh, Estados Unidos es uno de ellos eh, pero cuando tú vas a la embajada básicamente lo que el oficial de migración quiere, desea de ti es que le demuestres compruebas que tú no necesitas ir a su país a buscar un trabajo es decir que tu intención no es ir y buscar una mejor vida o quedarte ilegalmente ahí para trabajar y ganar más y después enviar el dinero a tu familia en tu país eso es lo que el oficial de migración quiere entonces eh, la forma más fácil de demostrarle que no necesitas eh, ir a su país para trabajar es eh, pues con tres cosas que a continuación voy a mencionar eh, básicamente cuando estés con el oficial de migración debes demostrarle que le estás haciendo un favor a su país en ir a visitarlo para gastar tu dinero en su país como turista ¿Ah? independientemente si tú bueno eh, evidentemente si lo que deseas es una visa de turista o una visa de estudiante o una visa de trabajo eh, cada uno pues es, es diferente y se aplica en diferentes, eh, de, de diferentes formas pero aquí voy a hacer rápidamente un pequeño resumen de cómo hacer que eso funcione para ti en cualquier en cualquiera de esas tres visas, ok? Eh, empecemos con la más común que es la visa de turista Entonces, básicamente lo que el oficial de inmigración quiere es que le demuestres que no necesitas ir, quedarte allá y buscar trabajo ilegalmente porque realmente tú puedes hacerlo por ti mismo y tienes los recursos para vivir y no necesitas de ir, nada de eso. No importa cuál sea tu, real, tu, real, tu razón real, no importa si realmente quieres ir a ese país para buscar mejores opciones o para trabajar o para quedarte ilegal o para que, tener un bebé allá y, y que tenga la nacionalidad, no importa cuál sea tu razón, la razón que le debes demostrar al oficial es completamente diferente y para eso yo creo que son necesarias tres cosas. Tres cosas que si tú las consigues va a ser muy fácil que obtengas prácticamente cualquier visa. La primera es una razón, eh, algo que te permita demostrar que te llegan ingresos constantemente. Y eso para mí lo mejor es una compañía, una empresa. Hoy en día puedes crear una empresa en línea súper súper fácilmente en un día. ¿Ja? Entonces si tú consigues eso... Puedes llevar los documentos de que eres dueño de una empresa en línea y que trabajas de eso, que vives de eso, y etcétera, etcétera. Dos, eh, estados de cuenta, porque evidentemente no es únicamente que digas si sí, tengo una empresa, te van a decir, ok, pero tu empresa está, está funcionando, realmente te está dando ingresos, realmente sirve de algo o nada más lo tienes ahí de adorno. Entonces, el número dos son los estados de cuenta de los últimos seis meses con movimientos en la cuenta que, bueno, sean, que, bueno, juntos sean una cantidad al menos de 5 mil dólares. Cuando un oficial de migración ve que tienes un estado de cuentas donde hay movimientos y juntos durante todo el mes suman 5 mil dólares o, o más, para ellos eso es suficiente para que una persona pueda vivir y viajar. Entonces va a decir, ah, ok, tiene una empresa y su empresa está generando ingresos. Bueno, 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares al mes. Está perfecto, ok. Y después te va a preguntar, ok, ¿cuál es la razón para visitar el país a donde quieres ir? Estados Unidos, en este, en este ejemplo. Eh, y entonces tú necesitas una razón específica. No nada más decir, ay, pues es que desde niño quería pues, conocer y ahí, pues no sé, voy a ver qué pasa. No, tiene que ser algo conciso. Porque independientemente que tú no tengas un plan y que tú lo quieras... O que estés esperando a que te den la visa para después planearlo, no. Tiene que ser, tienes una razón y después vas por la visa. En esta, en esta ocasión yo diría que busques algún evento que está a punto de suceder en, eh, en Estados Unidos. Puede ser un festival, quizá... Puedes decir que vas a ir al Festival de Coachella o al Tomorrow World o al Burning Man o quizá unas conferencias, conferencias de eh, eh, empresarios o conferencias de algunos eh, líderes motivacionales, en fin, lo que tú quieras. Incluso puede ser algún concierto de alguna banda que te guste mucho y que vaya a estar en... en en Estados Unidos. O simplemente puedes inventarte que vas a ir a Las Vegas. Porque pues es tu despedida de soltero. O lo que tú quieras. Y pues. Esa es una razón concisa. ¿ja? Ahora. Si tienes estas tres cosas. Existe un 95% de probabilidad. Que te den la visa. ¿ja? Normalmente cuando... No te, la visa es más fácil. Es más difícil de conseguir. Cuando eres soltero. Cuando eres joven. Esas dos... Esas dos cosas juntas hacen que, la, que te dar la vista sea más difícil. ¿Por qué? Porque ellos saben que siendo soltero y siendo joven no hay nada que te amarre a tu lugar de origen y, y, y eres libre de ir y explorar y arriesgarte a moverte a otro país, buscar otro trabajo y hacerte valer por ti mismo. Por eso las personas que, acaban de que terminan sus estudios y que no están trabajando y que son solteras eh, es muy difícil que por sí solas consigan una visa, sobre todo para Estados Unidos. Entonces, eh, pero si tú demuestras que no necesitas un empleo porque tienes tu empresa, tienes ingresos y hay una razón existente para que tú decidas visitar ese lugar, entonces el oficial se va a sentir más a gusto de brindarte la visa. Lo más probable es que te den la visa y... Lo más probable es que la, la primera visa te la va a dar únicamente por ese periodo de tiempo en donde tu evento va a suceder. Es decir, que si dijiste, si dijiste que vas a ver a... que vas a ir a Coachella, entonces te va a dar la visa por esos 5 o 10 días que vas a estar ahí. ¿No? Eh, pero eso está bien, porque es mejor que nada. Porque una vez, esto es como un test, una vez que te dan esa visa, tú vas a Estados Unidos. Vas a tu evento, lo disfrutas, te regresas a tu país y en un mes puedes aplicar por otra visa. Y la siguiente visa normalmente va a ser una, norm una visa normal por un tiempo mucho más largo que en el caso de Estados Unidos son 10 años. Ahora, tú vas a decir, ok, bueno, esto suena muy bonito y todo, pero yo ni tengo una empresa, ni tengo 5 mil dólares en mi cuenta bancaria cada mes, ni, ni siquiera he visto si hay eventos o no. Entonces, ¿cómo consigo eso, Cristian? Ok. Aquí voy. Cuando yo estuve en esa situación, hubo, encontré personas, servicios, compañías que se dedicaban a ayudar a personas como tú y como yo a obtener la visa. Entonces, por una, eh, digamos que tú pagas una tarifa y en esta tarifa bueno, hay diferentes paquetes, pero digamos que uno de los paquetes te incluye eh, el hecho de que crean una empresa en línea para ti, con tu nombre, te envían el certificado y ahí te lo, lo puedes imprimir, lo puedes llevar a la embajada y presentarlo. Es un documento legal eh, y vaya que además realmente están creando una empresa entonces si en el futuro quieres eh, tú trabajar en esa empresa o construir algo sobre ese registro de empresa puedes hacerlo también crean un sitio web para ti que se vea perfectamente creíble funcionable y que cualquier persona que lo visite incluyendo el oficial de migración lo vea y diga ah este sitio se ve bien que pues es un una página donde vende esto o vende el otro, dependiendo de qué tipo de eh, eh, sitio web hayan creado para ti en específico, pero lo va a ver y va a decir ok, esto se ve como que sí vende, como que sí puede ser. Entonces te va a creer el cuento de la empresa porque aparte es real, es un documento oficial que te mandan porque es un registro real. Eh, el siguiente paso es que eh, para los estados de cuenta, bueno, lo que hacen es que agregan tu nombre a una de sus cuentas bancarias de forma temporal y evidentemente no te dan ningún acceso a él así que no te pongas así de que ay a ver qué puedo sacar no eh, la compañía o otros servicios te ponen su tu nombre en eh, sus cuentas bancarias evidentemente son cuentas bancarias con movimientos bastante altos 5 mil diez mil 20 mil 50 mil dólares dependiendo del paquete eh, y imprimen o te mandan los últimos seis meses de, um, de los movimientos, de estados de cuenta bancaria, los últimos seis meses, en donde va a aparecer tu nombre y el nombre de tus socios, eh, que en este caso sería el nombre del, del, del propietario real de la cuenta bancaria. Y... Eh, pero lo que, importa, lo que importa es que el oficial de migración va a ver el estado de cuenta y va a ver tu nombre ahí y va a ver los movimientos 5.000, 10.000, lo que sea. Y entonces va a decir, ok, muy bien, tu compañía, aquí están tus ingresos, perfecto, ok. Muy bien, parece que no tenemos que preocuparnos de que vayas a ir a Estados Unidos y vivir ahí, entonces eh, creo que te podemos dar la visa, pero ¿por qué quieres ir? Y entonces, pues también estos servicios te preparan algo eh, en donde puedas quizá un festival o un concierto y te consiguen los tickets eh, para que tú puedas ir, presentarlos también. Y si quieres ir al evento puedes ir y si no, pues los regresas los tickets y eh, te pueden regresar esa parte de tu dinero, que es el dinero de los tickets, para que no gastes en vano. Eh, y entonces así tienes el conjunto completo evidentemente que también te ayudan y te guían con eh, el formulario eh, con los documentos que debes llevar extra el pasaporte, la foto, todas esas cosas que realmente son muy muy sencillas de, de obtener, de conseguir ¿no? lo más difícil son estas tres cosas y es realmente muy muy fácil eh, con el apoyo de esos servicios que lo logres eh, o que te lo den. ¿no? Um, ahora, eso es para una, una visa de turista. Evidentemente cuando buscas una visa de estudiante es casi lo mismo, lo único que cambia es la razón. Es decir, en lugar de decir voy a ir a ver a un, un concierto o a un festival es quiero ir a estudiar. Y entonces ahí también te van a pedir, eh, estados de cuenta, también te van a pedir una cuenta de ingreso que compruebes que realmente puedes, eh, pues... Pagar por tu estancia durante esos meses en ese país Y te van a pedir una carta de aceptación de una escuela en ese país Entonces estos servicios también te ayudan con eso Evidentemente que si tú quieres estudiar y ya tienes idea del de lugar en donde quieres estudiar Tienes que contactar a esa escuela, pagar tu inscripción y te van a mandar una, una carta de, eh, de aceptación y esa carta la llevas junto con tu compañía y junto, junto con tus estados de cuenta y pues no deberías tener ningún problema eh, la visa con, de, de trabajo es un poquito más complicado porque evidentemente si estás buscando una visa de trabajo no tiene sentido que presentes un documento donde tienes una compañía y estados de cuenta con 5 millones, porque bueno, evidentemente no funciona así. Con la visa de trabajo, lo que necesitas es que una empresa en ese país te contrate y te mande y, bueno, te brinde un contrato firmado en donde aceptan o ya te reciben como parte de la empresa. Ahora que si no, esto es, esto es más algo que tienes que tú trabajar, contactar a las empresas y buscar... Eh, Buscar la forma de que te contraten y te, y te manden un contrato. Pero si sí, no llegarás a lograrlo, sí, porque a veces las empresas pues, no se sienten muy cómodas sobre contratar a alguien que está en otro país y hay que tratar, traerlo, a menos que sean personas realmente con habilidades muy específicas en ciertas áreas. Pero en general no funciona con cualquier persona. En este caso, lo que te recomiendo yo es que apliques por voluntariados. ¿Ja? Voluntariados en donde, eh, bueno, estos servicios también te ayudan para conseguir que te den un contrato como voluntario. Eh, y este contrato se ve, se ve casi igual que un contrato para trabajar, entonces tú puedes usar estos mismos contratos para ir a la embajada y presentarlo como si fuera un contrato, como si la empresa ya te hubiera recibido, ya te estuviera eh, esperando y eh, a, a aplicar por el proceso de la visa de trabajo. En fin, creo que esta información les podía ayudar. Si ustedes se preguntan dónde consigo sus servicios, eh, cristian me interesa, cuéntame más. Cheque la descripción, en la descripción ahí van a encontrar todo. Eh, básicamente con esto les puede ayudar para cualquier país básicamente de los más complicados es estados unidos y australia en mi experiencia pero yo lo hice lo logré con su ayuda sin ningún problema entonces si ustedes están en la misma situación y necesitan visa para quizá algún otro país o eh, también hay una, hay una visa eh, eh, especial en Europa, sobre todo en España, que es una visa de residencia no educativa, en donde es una visa que un, únicamente te permite vivir en Europa sin necesidad de trabajar o sin necesidad de um, estudiar. Eh, esto es, bueno, puede servirle a personas que trabajan desde casa, ¿Ah? Porque quizá tú quieres viajar, quieres mudarte a otro lugar, eh, pero bueno, no, no, no, no necesitas trabajar en una compañía y tampoco quieres estudiar. Entonces, pues lo puedes hacer, eh, tu trabajo desde casa, puedes aplicar para esta visa y así conseguir una visa para estar en el territorio Schengen, que es el territorio donde los países europeos se conectan y no es necesario un control de pasaporte o un control de identidad entre las fronteras ¿Ah? entonces bueno cualquier cosa que ustedes estén interesados en una visa de cualquier tipo para cualquier país cheque la descripción contacten este servicio y ahí les darán un poco más información sobre su caso en específico así es como yo lo hice evidentemente que hoy en día ya no uso estos servicios porque bueno ya durante todos estos años construí mis propios recursos y bueno ahora ya puedo pues manejarme sin necesidad de hacer esto, lo cual te recomiendo que tú también empieces a hacer. ¿Ja? Checa eh, la lista de reproducción de cómo ganar dinero por internet, ahí siempre estoy constantemente subiendo videos sobre cómo tú puedes empezar a crear un ingreso en línea para que no tengas que depender de los estados de cuenta de otras personas, ¿vale? Si les gustó el video, algo les interesante, denle like, suscríbanse aquí arriba, denle click en la campanita para recibir notificaciones de futuros videos, cualquier duda, pregunta, comentario sobre el video, déjenlo en los comentarios, y si quieren contactarme, eh, bueno, no olviden visitarme en Instagram, síganme primero, no respondo mensajes si no me siguen, y también lo pueden hacer en TikTok, ¿ok? Y bueno, eso es todo, cuídense mucho, nos vemos pronto, chao, chao, chao.